Artículo 29. Todos tenemos derechos con relación a las personas que nos rodean, a las cuales, por otra parte, necesitamos para desarrollarnos completamente. Nuestra libertad y nuestros derechos solo están limitados por el reconocimiento y el respeto de la libertad y los derechos de los otros.